...abogado Héctor Castellano, okay. quien es el abogado quien ha sometido a la Junta de la Guaranas el recurso. Héctor, para que tú expliques cuáles han sido las acciones que ustedes sometieron ayer en el caso de Lenín y, y Recio en la Guaranas, para ver si se le da una... ¿No imaginas, en altavoz. En altavoz lo voy a poner ahora. Un momentito. ...y demás miembros de ese prestigioso equipo. Nosotros en el día de ayer estuvimos conociendo... Un recurso que buscaba eh, validar las actas y proceder a un reconteo, en razón de que todas esas actas tienen errores, tienen vicios. Dentro de ellos, eh, tanto en el acta como en la transmisión de, del acta, me explico. Hay un acta en donde Lenín Campos obtiene 42 votos, que al momento de ser transmitida a la Junta Central Electoral, solamente se transmite con dos votos. Esa acta se revisó, ese colegio se revisó y se observó que real efectivamente estaba ese error. Luego de eso, seguimos viendo las demás actas y encontramos incongruencias en lo que es la cantidad de votos que saca cada partido y el total que se pone en el final del acta como votos emitidos. De igual forma, hay otras actas que las cantidades que están escritas en letras no coinciden con las cantidades que están puestas en números. Ah, no pues hay que, hay que Y otras comparar. actas que no están llenas en letras ah, y claros. números, sino que solamente están llenas en números. Definitivamente, entonces hay que con, hay que hacer el reconteo de, de, de esos votos. Si ¿sí hay vicios, si sí hay vicios. Pero la pregunta eh. se ha opuesto. Incluso nosotros tenemos la declaración uno de los jueces. Porque desde el, el jueves, bueno, desde el, día, desde el lunes, nosotros estuvimos con ellos y todos estaban a la disposición de hacer la validación y de hacer el reconteo. Y en eso quedamos, y quedamos que el lunes en la tarde se iba a proceder a eso. Y luego ellos reciben una llamada desde, su, desde Santo Domingo supuestamente, de alguien superior, y eso se suspende. Pues en el día de ayer se toma la misma decisión de que se van a, a validar, que se van a recontar, y nos mantienen dando vueltas y dando vueltas el día entero. Se dice que se va a proceder a contar a las 4 de la tarde, y luego ellos se destapan con una sentencia en la noche en donde rechazan nuestro recurso y dicen que no, que no va que no procede porque alegadamente eh, debieron impugnarse alguna de esas actas en los colegios, cosa que no tiene sentido porque estamos hablando de incongruencia en la transmisión de los datos. Ya, entonces, eh, ¿qué acciones ustedes esperan que hoy eh, tome la, la Junta? Nosotros estamos a la espera de retirar esa decisión de manera formal, de que nos la, hagan, nos la hagan llegar para continuar con los recursos correspondientes hasta llevar eso al Tribunal Superior Electoral, de ser necesario. Bien, ahí está. Y una cosa, la custodia de esa. Está siendo custodiado por la misma Junta Municipal de La Habana. Y, bueno, pero debería haber un delegado de ustedes ahí. Sí, ajá. Eh. Sí, sí, efectivamente hay un delegado ¿Dó? que está ahí en la junta. Ah, debe haber delegado. ¿De delegado? ¿De de una, de una pregunta. pregunta. El final, el no, no. Espérate, déjame, de allá, ¿qué se hace en ese caso cuando ustedes en una mesa eh, se entrega ya que debe ir a la, a la Junta? ¿No van los delegados? Sí. custodiando sí, claro, tienen que ir, tienen que ir los delegados. No, hasta, una pregunta, hasta, hasta Castaño. Lugar. Una pregunta, Castaño. ¿Qué acciones van eh, castellano. a tomar? Castellano. ¿Qué acciones van a tomar? Eh, en lo adelante, porque hay que contar claro. y, validar, oh, y validar. Sí, porque la, la Junta ha decidido parcialmente validar las actas, pero sin proceder al reconteo. Cosa que no tiene sentido porque cuando se procede a recontar es que se van a ver realmente las irregularidades Y estamos hablando de una diferencia de apenas 30 votos. No, no, no, que hay, hay que recontar. Eh, castellano, Castellanos, bueno, no. Gille Fernández nos llamaba hace unos minutos y hablaba de unos 146. Es bueno que, que aclaren eso y que no estén de alguna forma dando datos diferentes porque crea una situación no. de que. Castellano. Castellanos. Entonces, la pregunta es la siguiente, ah. permíteme, Yerian. Una de las medidas que se tomó eh, como prevención en este proceso electoral para garantizar una total transparencia, si se quiere, era la fotografía, antes de, ya luego de que estuvieran plastificadas y antes de escanearla. Fotografiar cada una de las actas. Ustedes tienen esto. Se hizo. Es que hay, mesas, hay mesas que no se les permitió a los delegados. ni se les dio, No se les permitió tomar fotos. Ni se les entregó copia de las actas. Pero por qué? Y ahí Así lo dañaron es. ellos mismos. Así es. ¿Por qué bueno, no Entonces, castellano. Hecho, hay una teoría del árbol envenenado que castellano. Que cuando, castellano. Cuando el está malo, todos los demás no. se, se están sí. dañados por ahí. Sí. Entonces, Castellano. La Junta ya procedió a, a, a, dio inicio a la revisión De uno de los colegios Y encontró las irregularidades Esas irregularidades se llevan de paro Todos los demás sí. Castellano. Y era un precedente para ellos tener que seguir contando Y revisando los demás colegios Y ellos Pero pararon el cuando tiempo. se dieron cuenta de ese Pararon y no han vuelto a hacerlo Y después se destapan con que rechazan el recurso Exactamente ¿Qué? Y claro. tenemos una grabación no una de un video donde uno de los jueces establece ya ellos no son jueces, que antes venían a orientarlos, pero que ahora envían a darle órdenes, que ellos no son relajos, que ellos han tomado decisiones y que luego por un teléfono una persona llama y entonces le tumba las decisiones que ellos han tomado. Bueno, Castellano, no ah, una ¿Tú tienes esa grabación, Castellano? Sí, sí, claro. Oiga, ah, Castellano. Formándonos que... eso, Castellano. Castellano, de... aquí, aquí en una llamada. Ah, en una llamada, el diputado Gigi Fernández mencionó el nombre de Robián, Muy la ministra de, de, de, de, de, juventud, de la juventud. La juventud. Entonces, no, no ¿qué ejemplo, se dice en no, ¿Ella no. es la que está involucrada en esto? De esa parte no tendría yo información, porque el, el magistrado no hizo referencia a un nombre específico, sino dejó de entender que alguien, sí mediante una llamada telefónica, eh, tumbaba las, no, no. El eso sería, nos ¿Puede mandar sería el especular. audio? Nos puede mandar el audio que usted tiene a, a, a, en su poder. Sí, tiene que Es defenderse. importante. Sí, y de hecho sí, le puede ayudar. Sí, a no que solo es, audio, está en video también. A que esto Mándalo. se viralice, pues mándeselo a Francis para nosotros ponerlo acá Pero en el canal. Cuénten. Eh, atención Arimendi La Antigua. Okay, Vayan, que todavía queda tiempo. Vayan a Las guaranas y pregúntenle a, al presidente de esa junta qué que, porque que no quieren contar, cuál es el problema. Si sí, es cierto que no quieren contar, porque hasta no. ahora. Él, no explica, tenemos... él explica que iba todo muy bien hasta que llegaron a, a darse cuenta de un acta y ahí se suspendió para continuar al día siguiente. Al día siguiente lo que hacen es que dan una decisión y se prácticamente oh, yeah. le, le dicen, le rechazan porque debieron impugnar las mesas. Pero hay un, ojo, recuérdense que en las mesas se supone que estaba todo no, en no, orden, sí. pero cuando salió la, valo, la, la validación... Ahí, en la transmisión y con los aspectos que él señalaba de que no se le permitió a los de escrutinio entrar, ahí hay una duda.